pa ponerme caliente todas las mujeres quieren mover su bomba las mujeres quieren lo Y los tigueres también en la X100 con los billetes Dejó de decían Tengo la voz sin entendía con el tema nuevo mujeres con su chapa que me lo vuelvo pa atrás cuando la, tra, la voz sin entendía con el tema nuevo mujeres con su chapa que me lo vuelvo pa atrás <IS�> y digo trape trape trape trape y digo trape trape trape trape y digo trape trape trape trape y digo trape trape trape trape no le para tu cotorre yo te mando pa la porra disfruta mi tema pa que cabece y pa que tú lo escuches Comprate una presidencia el parita está encendido y las mujeres con su chapa que no le paran ganar, Que no le paran ganar. El parita está encendido y las mujeres con su chapa que no le paran ganar, Que no le paran ganar. presidente pa' ponerme caliente todas las mujeres que mover muevo su hombro, Las mujeres quieren marido, si quieres dan Tra, tra, tra, tra. John Rosales de lado, Ariel, Rubio, Mateo, Manuel Lapara Edwin O, Ulises, Kelly, Calipó, Fao, Marcos, Kiko, el Titi, Joan, el King, Enzi, Brian, María Natural, Selina Rosario, Chula, Daniel Junior, Víctor Fernández, Diego O, Jensi Joel, Luigi, Javier, Jesse,